Cuando observamos la situación en la que se encuentra el mundo así en este tiempo, en este año, no podemos dejar de preguntarnos realmente qué es lo que está pasando, qué nos están escondiendo, qué significa, qué podemos aprender de toda esta situación. Al parecer la civilización está mostrando esos pies de barro que tenían y que han tenido casi todos los grandes imperios, civilizaciones, en su ocaso. Quizá no podemos continuar viviendo, destruyendo la Madre Tierra. Tal vez eh, no se puede intentar vivir en contra de las leyes naturales que exigen la vida y la salud. Es probable que desde el individualismo, desde el egoísmo, desde el afán del lucro como rectores de la vida nos estamos condenando como humanidad a nuestra propia extinción. Estas son algunas preguntas que inevitablemente surgen al observar lo que está aconteciendo todos los días. ¿Será posible que en momentos tan críticos como estos existan liderazgos a todo nivel, político, científico, social, que aún se nieguen a abrir la mente, a repensar algunas creencias, a admitir que la diversidad es la clave, que la solidaridad es preferible y que no podemos estar subordinados a un solo paradigma, a una sola solución, que no hay un camino único y que definitivamente no se puede lucrar con el sufrimiento humano. Ya comienza a hablarse de abrir patentes, de liberalizar registros de propiedad eh, intelectual, ya se comienza a pensar en que hay que repensar lo que se estaba pensando. Creo que la Edad Media dejó importantes aportes en esto de lo grave de subordinarse a un pensamiento único y de esos niveles de intolerancia que justifican lo injustificable. Creo que tiempos como estos son una invitación... A abrir la mente, preguntarnos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, y por sobre todas las cosas, eh, dejar en primer lugar lo primero, es decir, la vida, el interior de ello, la libertad, sin ella la vida no tendría sentido. Y la naturaleza, por supuesto, de aprender, a convivir con ella sin destruirla y nuestro cuerpo como ecosistema, como pequeño ecosistema de esa misma naturaleza, comenzar a conocerlo más, a comprenderlo mejor, a escucharlo más profundamente. Quizá tiempos como estos sean también una oportunidad para reencontrarnos con la vida en su otra versión. Esto es lo que nos ha estado acompañando estos últimos momentos te invito a reflexionarlo, a compartirlo y a continuar reencontrándonos. Gracias.